Buongiorno amici, no lo sé so cuál sea tu, tu límite, pero el límite de hoy, faré este video a la neve. El giorno de hoy, voy a hacer un entrenamiento Tabata, 20 segundos de trabajo con 10 segundos de recupero. El giorno de hoy, vamos a fortalecer nuestras gambas, vamos a fortalecer los brazos, vamos a diventar ese cuerpo duro y firme. No si son excusas que piove, que fa fredo, si tú aspetas que las condiciones sean mejores, mai farai niente. Por cuello iniciamos. Da Pablo. Ok, ok, ok. Vamos a, a beber un poquito de mi hidrato, mi hidrato, mi hidrato, mi hidrato. ta, al límite, al límite, al límite de la nieve. Guarda. Bueno, oh, no, no, lo perdo, lo perdo, sí, lo perdo, lo perdo. Lo perdo, okay. Vamos a movernos un poquito en el posto. Vamos a hacer seis ejercicios, seis ejercicios. Vamos a espingere al máximo. 20 segundos de... De esforzo con 10 segundos de recupero. Me meto mi guante, me meto mi guantes y e iniciamos estos entrenamientos, entrenamiento Tabata. Esto lo repito yo tres veces. Tú a casa lo puedes hacer cuatro vueltas que se si, al caldo. Yo que esto no encueste con este en encueste clima, así fredo Guarda, lo, lo repito tres vueltas. Eso que tú sigues a casa, ¿por qué no hacerlo cuatro vueltas? así vas a ver grandes resultados en tu bel cuerpo Ok, voy a meter mi timer. Mi timer, mi timer, mi timer. Mi timer. Mi timer. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No. Ok, se inicia, se inicia. Se inicia con este entrenamiento Tabata. Tabata al límite. 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primo ejercicio, guarda. 1, 2, squash jump. 1, 2, normal. 1, 2. 2, squash 1, 2, normal, 1, 2, squash ya, normal, 1, 2, squash ya, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el piegamento normal, 2 normales y 2 con, sketchando, ok, si va, si va, si va, 1, 2, 1, 2, 1, Due, uno, uno, due, uno, due, uno, due, ah, ah, ah, ah, ah, A fondi, a fondi, a fondi, ah, ah, va, ah, ah, ah, Adesso, uno, dos, tres, cuatro. A fondo. Uno, dos, tres. cuatro. Uh. ¿Cuál vamos a ¡Va! ¡Va! a terra. Due. Uno, due. Salgo. ¡Va! ¡Va! a ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Aterra! Ta, su, va 2, 1 2, 2 salto, a terra 1, 2 salto uh. mountain climber mountain climber mountain climber se va 1, 2 3, 4 1, 2 3 4 normales 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Uf. Cuál continuo. John Pinja. John Pinja. Sigue sí va. 1 2 3 avanti 1 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 se repite nuevamente el squat 2, 1 2, squat ya e normale uno due squasciare uno due normale normale squasciare piegamenti due normale e due con applaudendo si va uno due uno, tuve, uno, tuve, 6, 6, 1, tuve. Uf, uf, A fondo, a Se va. Uno, tuve, 3. 4, va, 1, 2, 3, 4, normale, 1, 2, 3, 4, quel continuo, burpees, 2 burpees, 2, 2, 2, a terra, va, 1, 2, salto, y va, uno, dos, salto salto, aterra, va, uno, dos, salto, cual uh. continua, mountain climber, mountain climber, posiciones, lento, uno, dos, tres, cuatro, gira, uno, 2, 3, 4, rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 uh. Resiste, resiste Jumping ya Jumping ya 1, 2, 3 1, 2, 3 uno, due, tres, uno, due, tres, uno, due, tres, uno, due, tres, uno, due, tres, último rato, dai raga, resiste, resiste, resiste, si va, uno, due, espaciano, ¡Uf! Pues continua. Piegamenti. ¡Uf! resiste dos, 2, 2, uno due due uno uh. affondi affondi affondi si va due tre quattro si va, uno, dos, tres, cuatro, si va, uno, dos, tres, uh. vamos, vamos, andiamo, burpees, a terra, si va, uno, dos. salto, a terra, 1, 2, salto. Si va. 1, 2, salto. Fai continua. Mountain Kleiber. Mountain Kleiber. Normale. 1, 2, 3, 4. 1, 2.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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Se la habíamos fatal! Se la habíamos fatal! ¿Cuál es tu límite? ¡Oye, he superado uno! ¡Oye, he superado uno! ¡Le recuerdo! Tú Tócase a casa, lo repite 4 vueltas. Láchame tu comento, láchame tu comento. ¿Cuál es tu límite en movimiento? Escríbete miro láchame tu mensaje, láchame tu comento. Tuto, y si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. De core, Pablo. ¡Ah! Oiga, matador esto, matador, matador.